Ah, ah, ah, Toma farina a las 5 de la tarde no. en el parque, con los compadres preparando el plan del no. desmadre, con el yo robado de la hija no. del alcalde, por los carriles reboleados, por los pirales cerrando bares, nos vemos en el bar de la esquina, bebiendo un poquito, tomando aspirina, resinas no. se quedan no. en el pecho y he hecho toda la no. comida, fatiga me da como acodar tu puta vida. Yo solo fumo del camel, nunca corro con el coche Ya no recuerdo mi name, no me da miedo la noche Tanta suerte que me llega, vivo tranquilo, en mi madriguera Dime dónde está que me voy para afuera, si no me cree lo juro por la abuela Me levanto muy temprano, tengo cayó en las manos Llámame luego lo hablamos, vale te quiero su hermano Si te ves por la calle levanto la mano, te pito que quedamos temprano Te invito y nos trago listito pescado pongo la capucha salgo con dos porros hechos ah. el agua no se escucha y no te mojas bajo techo ah. andando voy a los hechos pecho a cachos escondidos con los malos a al acecho uh. por las noches yo no duermo escucho rap hasta el desayuno me rulo uno me levanto expulsando humo fluye el rap por mi cabeza a veces inconsciente en el túno pero pillo ritmo y a cualquiera vez lo pulo Rx, E.K.J, señor X, hermanos por volver, sal de casa a las 12, vuelves a las 10, la vida es triste, sin poder dormir, sin poder fumar o pintar ya, no me extraño, antes carretera, ahora el cuaderno, la vida es pasajera, o sea solo un momento, un poco más alto ahí, bien marca el trazo. Fumar a las 10 no es buen plan, antes después de comer pan, 5 euros me debe hermano, no pines en porque te meto una somanta palo Y mira el rollo que te llevo Este grupo no te toma el pelo Pero bueno que muchacho Escribo a las 12 por la noche muy temprano RS en el altavoz En la mayor plaza de España Nos vemos Como quiera yo que sé, agua, vino, coche, iPhone 10 Te venden por moneda, no te llega pa' un AMG Con DLG representando MS, RS El panorama español lleno de toyagos que da asco Les llega lana rapeando por Gucci o Prada Se mean fuera, no tiran de la cadena Por eso sus mierdas siempre acaban en libreta.